Suena algo muy chistoso, en este momento la dictadura se comporta como de cuenta como un niño rico Que tiene hartos juguetes y le quitan uno Y entonces pelea y pelea por ese juguete Y el otro niño es la oposición que pidió que guardaran ese, ese juguete ¿A qué me refiero? Con el oro incautado en Inglaterra Más exactamente en Londres ¿Qué es lo que pasa? Hay dos puntos de vista a seguir Uno, que es que Nicolás... Quiere seguir abarcando todo, él quiere manejar todo, pero el problema de él es que él no, da, no rinde cuentas. Como cogió poder absoluto en Venezuela, donde se pasa por la galleta todo todo mundo, donde el Tribunal Supremo de Justicia es de él, donde la Fiscalía es de él, donde el Consejo Nacional Electoral es de él, donde todas las cortes son de él, pues es muy difícil uno mantener un control. Y en el otro lado está la oposición en cabeza de Juan Guaidó como presidente interino el cual él pelea donde dice ese oro no debe salir de allá hasta que no se acabe la tiranía en Venezuela porque mientras no haya democracia no hay cómo manejarlo y tiene su sentido porque no olvidemos que la mayoría de países independientemente sean de centro derecha o izquierda la mayoría el 90% de los países manejan democracia y qué es democracia que el presidente sí tiene autoridad sobre muchas cosas, pero tiene que pasar por un parlamento, un congreso. Donde sencillamente él expone algo y esto lo aprueban o lo desaprueban. Pero ese congreso, ese parlamento está lleno tanto de, de del partido, del presidente como de la oposición. O sea, es una, es una decisión unánime para beneficio de todo el país. Pero como aquí no se está manejando eso, pues entonces es algo muy difícil y eso es lo que pelea Juan Guaidó y por eso no quiere soltarlo. Esto es buscarle una lógica para qué se quiere, qué se pretende hacer con eso. Pero vuelvo y digo, esto parece un niño chiquito cuando le cuando tiene hartos juguetes, pero le quitan uno de esos y ni siquiera es el preferido, sino que hace las pataletas de cualquier niño bla, y eso es lo que hace... Nicolás Maduro y eso lo hemos visto a lo largo de, de todos estos años cuando sencillamente nos damos cuenta de que la economía de Venezuela está por el suelo, está hecha a pedazos, que el país está jodido, que tiene más de 6 millones de inmigrantes, que tiene más de, de una investigación y que son de los únicos, yo diría de los pocos, pero mejor dicho una cosa de mil, ni siquiera el 1% de presidentes que tienen orden de captura por la Interpol, nada más y nada menos que por narcotráfico. Entonces es, es algo que es difícil, pero que se tiene que poner en cintura. Aquí no se trata de quién tiene el oro, sino para qué se va a utilizar. Y por eso el, el presidente interino Juan Guaidó advirtió que el oro venezolano en Inglaterra seguirá resguardado en Londres hasta el regreso de la democracia a Venezuela, que es lo que realmente se está peleando. Juan Guaidó declaró que proteger los activos es clave para el futuro del país, manteniéndolo lejos de una dictadura que saqueó a la nación. ¿Por qué se habla con tanta propiedad? Por una sencilla razón de que es que ellos hicieron las cosas y de hecho, ustedes van a ver las hidroeléctricas, van a ver PDVSA. Ustedes recuerdan que PDVSA era una de las insignias de no solamente de Venezuela y de América, sino que era una insignia a nivel mundial. Si no estaba entre las tres empresas más sólidas del mundo, ¿y qué pasó? Eso lo que se ve es un saqueo, se ve es un abandono. Las hidroeléctricas, lo mismo. ¿Cómo va a ser que Venezuela, teniendo tanto potencial en hidroeléctricas, tenga? 8, 10, 12 y hasta 20 apagones en el día. O sea, eso es una barbarie y por eso es que se está peleando con eso. Entonces, por eso dice, el oro de que Venezuela tiene depositado en Inglaterra seguirá resguardado en esa nación para mantenerlo lejos de la dictadura de Nicolás Maduro. Esas son las palabras fehacientes de Guaidó y de la oposición. Donde dice, es mejor saber que está allá. Y no saber que lo tenemos acá, pero que no se sabe qué está haciendo con eso. Esto es una cosa importante, esto no es ninguna pataleta, pero sí es algo de tenerlo en cuenta. Porque mal que bien, esas son las reservas del país, de Venezuela como tal. Esos son activos y no se pueden gastar como, como el que se gasta eh, 100 dólares para, para comprarse unos helados o, o ir al cine. Eso es algo más delicado y más profundo, y por eso tiene mucho sentido lo que está haciendo la oposición. Esto es algo más latente y ética. Vamos a ver la, la posición que tiene Maduro con respecto a eso. Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios, porque no se les olvide que gracias a esos comentarios nosotros seguimos aquí dando olor, haciendo los número uno siendo los chismosos del paseo pero ante todo hablando con la verdad no siendo amarillistas sino siendo realistas independientemente a que nosotros tengamos un gusto contrario o afín a lo que se esté haciendo pero aquí lo importante es hablar con la verdad esto no es un capricho es resguardar lo que realmente le pertenece a Venezuela proteger los activos como el oro que seguirá resguardado en Inglaterra es clave para el futuro de nuestro pueblo manifestándolos lejos de una dictadura que saqueó a la nación y utilizó los recursos del país para financiar la corrupción y la represión. Esa es la mira, la posición que tienen los que están en contra de esta dictadura. En este caso Juan Guaidó, el exdiputado y expresidente encargado venezolano en su cuenta de Twitter dijo, junto a un video que añade que el oro estará protegido en Inglaterra hasta el regreso de la democracia en Venezuela. Recordemos que el Tribunal Superior de Londres el 29 de julio falló a favor de una junta paralela del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó en el caso de las reservas del oro. El 18 de julio la jueza Sara Cockerill de la división comercial tras un juicio de cuatro días considero que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia TSJ venezolano, el mismo que le digo que es arrodillado al señor Nicolás Maduro, que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta al no haber base legal en el reino unido para hacerlo aquí la jueza consideró que ellos no tienen ni ton ni son mejor dicho ni arte ni parte en este asunto por tanto los actos y decisiones del opositor deben considerarse soberanos en base a la doctrina legal inglesa de una sola voz que obliga a los estamentos del Estado a proceder unificados en política exterior, así la máxima instancia judicial del Reino Unido estableció que el Ejecutivo de Londres solo reconoce, oígase bien, solo reconoce a Juan Guaidó como presidente y no a Maduro al frente de Venezuela. Por su parte viene la pelea de la contraparte que es el régimen chavista el cual dijo que esta decisión celebrada por Guaidó fue calificada como de chavetada e hizo un llamado al gobierno británico a rectificar y no seguir con esta payasada de pretender que el dirigente antichavista es presidente del país. Ellos no lo quieren reconocer pero seamos claros, gustele o no le guste al señor Maduro, incluso con la luna de miel que parece está por estos días con Estados Unidos con referencia al petróleo, por lo del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Independientemente a eso, no olvidemos que son casi 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino entre esos Estados Unidos. Sumamente grave que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de los, de los ciudadanos de las instituciones y de otros estados el ente emisor ante estas acciones informó que se reserva todas las acciones legales a su alcance para recurrir esta insólita y nefasta decisión en la defensa del oro dijo el bcv otro que votó el cambio norcho que saltó pues como la liebre fue el señor diosdado cabello Considerado el número 2 del chavismo Calificó como un robo la decisión de Londres Y dijo que este fallo no detendrá al régimen de Venezuela En sus intentos de recuperarlo por cualquier vía Recalcó que estas decisiones a nosotros no nos van a frenar En intentar recuperar el oro que es de todos los venezolanos Oiga eso suena bonito Que es de todos los venezolanos pero que ellos han hecho barrabasadas con lo que es presente a los venezolanos y las venezolanas. Por cualquier vía, esa es la tarea que nosotros tenemos, afirmó el, el primer vicepresidente oficialista del Partido Social Unido de Venezuela, el PSV, durante una conferencia de prensa. Ahí sale a relucir el señor Diosdado Cabello. Nicolás Maduro, por su parte, dijo durante un acto del pasado 3 de agosto, ahí estamos dando la pelea, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, Venezuela debe saber que eso es una acción de piratería y robo Y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres ni en el Banco de Inglaterra Cruzados subrayó tras mostrarse esperando de poder recuperar estas riquezas algún día Esto es una pelea de nunca acabar, pero ahí seguimos al pie de la letra a ver qué pasa Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad